Compartir esa amistad. ¿Qué pitaya? A ver, busquemos pitaya. Imágenes. Ah, oh, pues sí, mira, se parece una pitaya. Soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Como les prometí en mi último video, hoy estaré realizando un diseño con estos polvos de decoración de uñas. En la caja de descripción pueden encontrar más detalles. Los compré en plateado y en dorado, y es la primera vez que los uso. Se llaman foil dust o foil flakes. Oh yeah! esmalte pero a qué funciona para el diseño de hoy utilizaré los esmaltes de Essie que me regaló mi media naranja pintando los dedos anular y el de en medio con el tono rosa y el resto con el tono coral luego sobre las uñas de tono rosa ubiqué algo de cinta adhesiva de nail art en forma diagonal y pinté la parte inferior de la uña con el tono coral inmediatamente retire la cinta adhesiva con ayuda de unas pinzas y deje secar un par de minutos el esmalte antes de aplicar el top coat esta vez si sí me esperé, no hay me vaya a pasar como con las uñas pitaya. los polvos de foil vienen con un aplicador similar al de la sombra de ojos pero la esponja es más parecida a la de difuminar maquillaje me dio la impresión de que la esponja no recogía demasiado foil así que en vez de usar estos aplicadores busqué una herramienta con punta de silicona que tengo ¡Ah, qué es buena! Con delicadeza fui ubicando sobre el dedo en medio trozos de foil comenzando con el plateado cubriendo la intersección de los esmaltes rosa y coral sobre el top coat aún un poco pegajoso Con un dedo presioné el foil sobre la uña para que quedase bien adherido y luego añadí una capa de top coat para proteger el diseño Este mismo proceso lo repetí en el dedo anular esta vez probando con el foil dorado. seco el top coat con una brocha tipo abanico retiré el exceso de foil que quedaba sobre el dedo y este es el resultado final lo ideal sería hacer este diseño con dorado o con plateado no con ambos a la vez pero ya me conocen me gusta experimentar cuál les gustó más el dorado o el plateado háganmelo saber en los comentarios les gustaría ver más videos como este? ¡Adelante! Rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar notificaciones para conocer nuevos diseños en tendencia en decoración de uñas, además de enviarme un poco de love que me vendría muy bien. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!